Compañeros, ya he jugado Pokémon Escarlata y hoy os traigo 5 cosas que no me han gustado para nada de este juego. Ya sabéis que el juego se ha filtrado hace un par de días y bueno, yo he tenido la suerte de poder probarlo, de poder testearlo y hoy os traigo una opinión personal, ¿de acuerdo? Esto como siempre, habrá una parte que serán gustos y otra parte que serán cosas objetivas, que serán malas objetivamente. Ya os haré un vídeo con las cosas buenas, tranquilos, que las haré. Y antes de nada decir también que yo no he completado el juego, no me he dado tiempo a completarlo, he avanzado bastante, tengo unas cuantas horas, pero no lo he completado. Aún así no voy a opinar de cosas como la historia, que al fin y al cabo son cosas que, pues si no las juego entero no tiene mucho sentido criticar u opinar, ¿vale? Así que vamos a darle caña. Voy a comentar cinco cosas de las cuales eh, no hay una mejor que la otra, son las que me iban apareciendo según yo iba jugando al juego y decía, uff. Esto es muy heavy. ¿Y cuáles son? Pues bien, punto número uno, eh, errores gráficos. Y con esto no me refiero a diseño artístico, no estoy valorando el arte, sino los errores que se ven y que te sacan del juego. Por ejemplo, el popping. Hay bastante popping, no es demasiado molesto, no quiero hacer mucho hincapié en esto, pero es verdad que lo hay, al fin y al cabo bueno, es un juego grande, es un juego mundo abierto, no le doy mucha importancia, pero está ahí, eso es importante. Luego, la cámara del personaje, cuando tú estás eh, jugando, hay veces que el juego te la pone en posiciones concretas. Sobre todo en combates Pokémon y cosas así. Bueno, pues hay veces que la pone por debajo del suelo y ves el infinito. O sea, ¿qué sentido tiene sacar un juego en el que ocurre esto? En el que el propio sistema te pone la cámara debajo del suelo y ves eh, hacia el infinito. Y dirás, no, pero eso te habrá pasado una vez, dos... Eh, en una hora te puede pasar 4, 5 6 veces, no tiene ningún tipo de sentido. Como hagas muchos combates en distintos terrenos, porque si lo haces en plano, esto no pasa mucho. Pero si lo haces en una pendiente o algo así, es muy probable que la cámara te la ponga debajo del suelo. Y es que es súper molesto. Más errores, iluminación, compañeros. Hay veces que de repente ves una sombra de una montaña... ...que desaparece, vuelve a aparecer, desaparece, vuelve a aparecer... ...y tú quieto, y estás mirando solo al suelo... ...y cómo aparece y desaparece la sombra... ...miras al sol y dices, pero si el sol está visible... Eh, ...cómo es posible que haya sombra y desaparece y vuelve a aparecer... ...no tiene ningún tipo de sentido... ...la iluminación es un desastre en muchos aspectos, ¿vale? Luego, hay veces que en escenas normales del juego... ...digo cinematográficas, es decir... ...en la que tú estás viendo una escena de, de, de la historia... El personaje parpadea o eh, hay personajes que van a dos FPS, literal, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, pero es que falta el parche de día uno... Hermanos, ya se ha filtrado que el parche de día 1 es solo un balance de los Pokémon, de los niveles, de los movimientos que aprenden, estadísticas. No tiene nada que ver con la eficiencia de, del juego en sí misma, de los errores gráficos que estoy hablando. Es que lo digo totalmente en serio. Cuidado porque va a haber bastantes errores y molestan, molestan un poquito. Luego hay otro que no es que sea tan heavy, pero que es que cuando tú combates en un Pokémon salvaje, por ejemplo, los Pokémon de alrededor siguen a su bola y hay veces que pasan por delante de ti, te atraviesan o pasan alrededor de un ataque. O sea, es como que los Pokémon que hay alrededor, algunos sí que interaccionan contigo y se quedan mirando o algo así, pero hay otros que van a su bola. O sea, y te pasan por delante y es como que estás atacando y le atraviesas. Cosas muy extrañas que dices, mm, se nota que hay cositas por pulir, que el juego, pues lo que nos ha pasado siempre con Pokémon últimamente, y es que no está completo realmente, no está al 100% pulido, y eso es bastante molesto. Esto que he comentado es el punto número uno de errores gráficos. Vamos a otro punto número dos, que también me ha molestado bastante, y es el tema de los NPCs. Los NPCs tienen peor inteligencia artificial que los Pokémon, es verdaderamente increíble, o sea... Los NPCs, para empezar, no sirven para nada, esto lo digo totalmente en serio, tú vas a un pueblo y da igual si hablas con todo el mundo o con nadie, solo te cuentan cosas y nadie te regala un objeto, nadie te regala eh, nada, o sea que no te dan nada, todo lo puedes conseguir por ahí y es solo hablar por hablar, no ocurre nada, es lamentable, o sea, a mí eso no me gusta nada porque se ha perdido el hecho de... Eh, poder, no sé, que alguien te dé un objeto por sorpresa y lo tengas que descubrir porque solo te lo da ese personaje, ¿no? Que está en una montaña o que está en un pueblo, en una casa. Ah, otra cosa, no puedes entrar en las casas de los NPCs, en la mayoría. En los únicos sitios que puedes entrar es en la escuela, en el gimnasio, en cosas ya muy concretas, pero ya hay muchas casas que son solamente de atrecho, son para que las veas, para que pienses que hay un pueblo, pero no hay nada. No puedes entrar en ninguna casa. Por no decir que el centro Pokémon no hay ni que entrar, porque ya sabéis que es al aire libre. Entonces, no entiendo nada. Hay, el primer pueblo al que vas son cuatro o cinco casas y no puedes entrar en ninguna. Solo estás de paseo. Hablas con todos los NPCs y no ocurre nada. Esto es muy molesto, ¿vale? Y cuando digo que tienen mejor inteligencia artificial los Pokémon que los NPCs, es porque hay NPCs que dicen, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿vale? ¡Madre mía, qué de gente! Y no hay nadie ahí, ¿vale? O un NPC que está andando hacia una pared y solo se da la vuelta y sigue. Y vuelve a darse la vuelta y sigue. Está haciendo como así, todo el rato, hacia una pared y hacia otra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué programas un NPC que haga eso? O sea, no tiene ningún sentido y te saca un poco, ¿sabes? Como, eh, hacerle que, yo qué sé, que esté limpiando una pared, que esté recogiendo cosas del suelo o que esté simplemente paseando en una calle normal, sin necesidad de ir hacia una pared y volver, no sé, me ha, estas cosas no, no me molan, me, me sacan me sacan bastante, ¿vale? Luego, eh, voy a por el tercer punto, dejamos ya el tema de los NPCs y de las casas vacías que no... no me ha molestado bastante porque es que el mundo es muy grande y tú mm, vas a por los NPCs y pensando que vas a descubrir algo y nunca descubres nada, el mundo es verdaderamente grande, pero no hay nada que explorar, nadie te va a dar nada secreto, nadie te va a decir nada interesante. De verdad, me, me, me ha molestado bastante, sinceramente. El mapa, voy a ir al tema del mapa. El mapa no me refiero a en sí mismo el diseño, que eso creo que de momento está bien, no he jugado no me lo he pasado, por lo tanto no he visto todas las zonas, pero no está mal. Me refiero al mapa, cuando entras al mapa, es un desastre, hermanos. El tema del zoom out, zoom in del mapa, marcar el objetivo al que quieres ir, al que quieres ir, cada vez que seleccionas algo dentro del mapa que, digamos que, no sé, o sea, es que funciona muy mal. Cada vez que entras al mapa para empezar, te lo orienta de una manera diferente. No te deja tenerlo, por ejemplo, siempre orientado dirección norte, ¿no? Que es lo típico. El mapa de Pokémon de toda la vida siempre está en la, no sé, en la orientación que está, en la orientación norte-sur, este-oeste. Ya está. Bueno, pues no, no es suficiente. Te lo giran, te lo colocan siempre en una posición, dependiendo de dónde estés mirando. ¿Qué sentido tiene? Para mí, ninguno. Y es muy molesto, parece que no, pero te desubicas completamente dentro del mapa cada vez que lo abres. Es espectacular. Y luego esa es otra. Estás viendo el mapa en grande, quieres seleccionar algo y no puedes. Tienes que hacer zoom y buscarlo estando en zoom. Y encima el zoom no te va a donde tengas el cursor tal, no, te va al centro. De verdad, es un desastre el tema del mapa que... Alucino, os juro que he alucinado lo malo que es, de verdad, es muy malo. Pasamos al punto número 4 y es la banda sonora, hermanos. No está mal la banda sonora en general, o sea, valorando las canciones independientemente, esto no es un punto malo. Voy a que es repetitiva de pelotas, como estés en la ciudad principal, durante un rato investigando por ahí, hay un punto que la cabeza te está a punto de explotar, y dices ya no quiero ir más esto, por favor, me quiero ir de aquí solo por lo repetitivo que es sinceramente, me ha molestado el hecho de decir, tío, me están dando ganas de quitar la, la música del juego, y eso es heavy porque si te entran ganas de eso, es que la cosa va mal, que la banda sonora no es fluida, no cambia, no... Uff. De verdad, eso me ha puesto muy nervioso. Es verdad que cuando estás fuera de la ciudad principal no se nota tanto. Ojo, tanto. Sí se nota, pero no tantísimo. Lo de la ciudad es espectacularmente coñazo. ¿Por qué? Porque en todas las escenas, en toda la escuela, cuando estás en clases, en todo es la misma música constante. Bastante heavy. Y el último punto que quería comentar, que este es el que, digamos, eh, más he notado constantemente, es el tema de la fluidez. Hacer combates Pokémon es muy lento. Para que os hagáis una idea, lanzas una Pokébala a un Pokémon y hay como 3 segundos de espera hasta que se inicia el combate. Estás en el combate y entre turnos hay segundos muertos en el que no se ve ni texto, no se ve animación. Son segundos muertos por el combate. Y cuando ganas el combate, hay muchos segundos entre te doy experiencia, has capturado el Pokémon, por ejemplo, lo registro en la Pokédex. Hay unos tiempos de espera brutales para mí. ¿eh? O sea, que son segundos, pero los vas acumulando... Y, y se te hace pesadísimo, al menos a mí, ¿vale? No sé si es que estoy ya acostumbrado a ir muy rápido haciendo todo en los juegos por, eh, no sé, por jugar en emuladores o por los juegos antiguos, que siempre estás ahí con el turbo y tal. A lo mejor es parte de eso, pero se me ha hecho muy pesado. En Leyendas Arceus para mí era increíble. Derrotabas al Pokémon y te pirabas casi instantáneo. Y te ponía aquí lo de la experiencia y tal y cual, pero como que te lo dejaba en la pantalla, pero tú te podías mover. Ahora no. Ahora tienes que ver cómo te suben de nivel, cómo aprenden el ataque... O sea, es súper molesto en comparación con Leyendas Arceus. Esto es un punto que, de verdad, he dicho, habéis ido hacia atrás, sinceramente. En Leyendas Arceus, sacabas el Pokémon, luchabas, pum, te piras, rápido. Te ponen la experiencia, te ponen todo por ahí. Eh, puede aprender un nuevo movimiento, te lo dan como opcional por si lo quieres tú enseñar. Y eso da más fluidez y ganas de seguir jugando. En el juego actual es muy lento, sinceramente, es muy muy lento. Y nada más, estas son las cinco cosas que más me han molestado, de hecho espero que lo hayáis notado porque me iba como calentando durante el vídeo y es que <risa> Me he puesto bastante nervioso A ver, espero que no haya quedado muy largo Porque me, yo me enrollo, yo me pongo a hablar Y es que no tengo límite, compañeros Así que nada, espero que os haya gustado No os preocupéis que voy a hacer otro vídeo con las 5 cosas Que sí que me han gustado, que las hay vale. Es verdad que estoy muy cabreado con estas 5 Pero hay otras bastante buenas Que las iremos comentando Así que nada, reventad el botón de like si os ha molado Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao